Hola amigos de YouTube ¿Cómo están? Espero se encuentren muy pero muy bien Bueno amigos, bienvenidos a este nuevo video Yo soy Jonathan del canal de John iPhone Y en este video les presentaré a Tenorshare Data iOS Que está disponible para Mac y Windows Así es que bueno, si ustedes se preguntan ¿Qué nos va a permitir hacer Tenorshare Data, Pues nos va a permitir recuperar datos de cualquier tipo En nuestro iPhone, iPod o iPad Y es compatible absolutamente con todos los últimos dispositivos dispositivos iOS incluido el iPhone 12 Pro Max y bueno también es compatible con todas las versiones de iOS, desde iOS 12 hasta iOS 14 así es que es un software realmente muy pero muy bueno entre las cosas que vamos a poder recuperar pues básicamente vamos a poder recuperar copias de seguridad de iCloud eh, los backups que hemos perdido vamos a poder recuperar archivos como fotos, videos, historiales eh, de aplicaciones como Safari, eh, música, documentos vamos incluso a poder recuperar eh, contactos de nuestro dispositivo que se han eliminado o que hemos borrado por accidente y no hay forma de que eh, los encontremos pues UData nos va a permitir esto así como incluso Vamos a poder recuperar conversaciones de Whatsapp Así es que la verdad es un software muy pero muy bueno Y esto con tan solo algunos clics Entonces bueno la verdad es que tienen reseñas muy pero muy buenas Y aquí hay varios eh, reviews de varios expertos, youtubers como Ayzenacode todo iPhone eh, entre muchos, ¿no? Entonces la verdad es que es un software muy pero muy bueno amigos. Y en este video les voy a enseñar su funcionamiento. Así es que vamos a ir a la interfaz de Tenorshare ULDATA. Bueno amigos, ya estamos en la interfaz de ULDATA. Para Mac En este caso el review lo estamos haciendo en Mac Pero recuerden que está también para Windows Así es que bueno, aquí vamos a tener diferentes opciones de recuperación Incluso algunas opciones extra para nuestro dispositivo La principal es la de recuperar eh, prácticamente todos los datos Si eh, prácticamente hemos perdido todo lo de nuestro dispositivo Esta opción de recuperar desde dispositivo iOS Nos hará recuperar más datos de 35 tipos de datos eliminados en nuestro iPhone como mensajes, contactos, imágenes, conversaciones de aplicaciones, en fin, prácticamente todo, entonces digamos esta es la función estrella y tenemos otras cuatro opciones como es la de recuperar desde el respaldo, prácticamente aquí nos los especifica, admite el escaneo y la vista previa de datos respaldados en iTunes, U otros dispositivos en la computadora Incluso los datos que sean eliminados Entonces prácticamente es una muy buena eh, función La segunda que es recuperar prácticamente una copia de seguridad Hecha en iCloud que hayamos perdido o que no la encontremos Pues básicamente con esta opción de recuperar desde iCloud Vamos a poder recuperar datos de alguna copia de seguridad de iCloud Que se han sincronizado en iCloud Así es que básicamente también esta es una función muy muy, pero muy buena tenemos la tercera opción que es reparar sistema ios donde básicamente es un reparador de eh, varios errores o varios problemas de nuestro iPhone que se nos puedan presentar con un solo clic solamente vamos a solucionar todo el sistema operativo o la mayoría de problemas que tengamos en nuestro dispositivo ya sea iPhone, iPod o iPad sin perder nuestros datos que prácticamente eso es lo importante entonces solamente es cuestión aquí de seguir algunos pasos y seguir las instrucciones y tenemos la cuarta opción que básicamente es respaldar y restaurar eh, App social, que básicamente vamos en esta opción a poder respaldar o incluso restaurar alguna copia de seguridad que hayamos guardado en alguna red social como WhatsApp, Line, Kick, Viber, WeChat, en fin, eh, vamos a poder restaurar alguna copia de seguridad o incluso hacer una copia de seguridad al momento de todo nuestro historial de WhatsApp o nuestras conversaciones. Entonces únicamente si yo quiero WhatsApp. Aquí le daríamos en WhatsApp y aquí prácticamente nada más le daríamos en respaldar y se va a guardar la copia de seguridad de nuestras conversaciones de whatsapp o de nuestra aplicación y así con todas las funciones amigos en este caso bueno aquí por ejemplo en la primera ya eh, me identificó alguna copia de seguridad que yo tengo en iTunes para que la pueda restaurar entonces prácticamente aquí me dice el tamaño y solamente seguir los pasos y prácticamente es así con todas las eh, opciones como les he explicado pero vamos a ir a la principal que es esta donde Prácticamente si damos aquí clic Vamos a poder seleccionar Qué tipo de archivos queremos eh, recuperar Prácticamente aquí podemos seleccionar Desde fotos, notas de voz eh, Marcadores de Safari Contactos que es lo principal Historial de Safari, historial de llamadas eh, Fotos de Whatsapp fotos de algunas aplicaciones, videos, en fin prácticamente todo pues aquí únicamente seleccionaríamos que queremos recuperar en este caso bueno podemos marcar esta opción que es para que se nos marquen todas pero por ejemplo yo solamente quiero recuperar algunas cosas como contactos, como historial de safari, historial de llamadas y notas de voz y por ejemplo aquí en datos de apps de tercero podemos seleccionar pues prácticamente lo que queramos ¿no? en este caso por ejemplo eh, yo solamente voy a, a seleccionar fotos de apps y bueno en este caso una vez que hayamos seleccionado lo que queremos recuperar le vamos a dar en iniciar análisis y aquí va a analizar nuestro dispositivo IOS obviamente para que podamos hacer el análisis Recuerden que debemos de conectar nuestro dispositivo iOS a nuestra computadora o a PC con el cable eh, USB. En este caso estoy conectando un dispositivo 5S. Y bueno, realmente el escaneo es muy rápido. Pueden ver que prácticamente ya terminó amigos. Y en este caso aquí ya me identificó en notas de voz. Eh, algunas eh, notas de voz que he eliminado en mi dispositivo que no he encontrado entonces prácticamente aquí solamente si ya queremos recuperar esos archivos Vamos a seleccionarla y le daríamos aquí a la opción de recuperar. Pero bueno, ahorita no nos aparece porque aún sigue el escaneo. Así es que vamos a esperar a que termine el escaneo. Bien amigos, una vez que ya terminó nuestro escaneo, como les comentaba, ya vamos a poder seleccionar prácticamente lo que queremos recuperar. Por ejemplo, yo quiero recuperar esta nota de voz únicamente le daríamos en recuperar al Mac y vamos a seleccionar la ruta en donde queremos que se nos guarde eh, obviamente esa nota de voz en este caso pues les recomiendo que sea en una carpeta, le daríamos ahí y prácticamente ahí se nos va a guardar esa nota de voz y así con todos todos los archivos como ustedes están viendo, en este caso no nada más me salvó notas de voz, sino lo más importante que yo esperaba que son los contactos. Prácticamente aquí me salvó la mayoría de mis contactos que yo he eliminado, entonces aquí podríamos prácticamente seleccionar todos, si es que queremos todos o algunos en específico, por ejemplo este y únicamente le daríamos a la opción de recuperar al Mac o recuperar al dispositivo que en este caso si los queremos obviamente tener de nuevo en nuestro dispositivo le daríamos a esta opción y automáticamente se nos va a guardar a nuestro dispositivo y se nos va a registrar, la verdad es que es una opción muy buena o recuperar al Mac que es como ya vimos en una carpeta. Y así prácticamente con los contactos historial de llamadas. que En este caso pueden ver que tengo una infinidad de llamadas que me recuperó. Así como historial de Safari. Así es que la verdad... Es una opción muy buena, incluso las fotos de aplicaciones que me recuperó. Así es que la verdad es que es un software muy, pero muy bueno, amigos. Ya vieron que es una manera muy sencilla de recuperar nuestros archivos sin ningún tipo de problema. Y funciona, la verdad, perfectamente bien. Además de esto, amigos, la página de Tenorshare nos da... Cuatro soluciones para cómo recuperar contactos de nuestro iPhone si se nos ha perdido o se nos han perdido. En este caso nos da la opción de recuperar un contacto borrado eh, de nuestro iPhone sin alguna copia de seguridad. Que básicamente es descargando old data tal cual como lo hicimos el día de hoy o en este review. La segunda opción es... Recuperar contactos del iPhone Desde iCloud que básicamente Aquí nos da las indicaciones a seguir Para que nosotros con éxito podamos Recuperar nuestros contactos Desde iCloud así es que lean Muy bien este post porque Nos da muchas muchas opciones Y también nos da la opción de recuperar Los contactos desde nuestro iPhone Con iTunes conectado A la PC o Mac entonces Aquí nos da la serie de pasos que debemos De seguir y la última aquí es cómo Recuperar mis contactos con Gmail, así es que la verdad es que es algo muy muy increíble amigos les recomiendo este post y obviamente les recomiendo Tenorshare Data. recuerden que abajo van a estar los links con toda la información para que ustedes puedan comprar o descargar Tenorshare Data para Mac y Windows, espero les haya gustado mucho este review, yo soy su amigo Jonathan del canal de John iPhone y nos vemos en un próximo video Bye